Eh, el caso de Jenny Alain, la jueza mandó a callar a Jenny Berenice, a la fiscal Jenny Berenice, la jueza la mandó a callar. Al momento de su participación en el conocimiento de recursos de la apelación del ex procurador eh, Jenny Alain Rodríguez, la fiscal Jenny Berenice Reynoso se interpone a las declaraciones del ex funcionario y la jueza la a cargo la mandó a hacer silencio. Durante el acalorado incidente, la jueza expresó a Reynoso que el tribunal no le habría dado la palabra y que por lo tanto debía hacer silencio, mientras Rodríguez agregó que el Ministerio Público no sabe mentir al referirse a las acusaciones que pesan en su contra en la Operación Medusa. Vamos a escuchar ahí la partecita. Bueno, ahí vemos a Jenny Berenice que fue llamada a la atención por el tribunal y esto generó mucho comentarios en las redes sociales diciendo que pues la jueza ya estaba en componenda con Jan Alain, que se estaba moviendo algo porque dicen que no era propio de la jueza llamar a la atención o mandar a hacer silencio, a mandarla a callar a Jenny Berenice. Bueno, ahí hay un mago, como decimos la gente del campo. <risa> hay algo raro, sí, porque ¿por qué mandarla callar? Si ella se está, eh, ¿verdad?, está exponiendo el tema, el caso de lo que está pasando con Jen Alain, Entonces aquí vienen muchas hipótesis de que si, si, sí, si, sí, sí, si, si la jueza está combinada, porque eso lo nada más falta que, <risa> que, que, que este hombre ahora tenga una combinación con jueces y, no, y va sería, a salir. Sería insólito, ¿eh? Y hoy se iba a conocer, ¿verdad?, el caso, la medida de coerción. Vamos a ver cómo va a terminar ahorita. Sí. Pero, independientemente de todo esto, mira, hay que tener cuidado, o sea, con Jenny Berenice. Yo no estoy diciendo que Jenny Berenice no sea buena. Jenny Berenice, para mí, es una de las mejores eh, magistradas que tiene este país, para mí. Esto no lo digo porque es una persona que tiene eh, eh, posición en los medios, que sé yo qué. No, no no Yo lo digo en base a lo que sé, ¿verdad?, pero a veces como que Jenny Derenice se, se exalta, se le, se, se, se le sube mucho el ánimo. No estoy diciendo que, o sea, ella es muy, dicen que es muy, pas, muy pasional, pero es que hay que tener pasión para hacer lo que, lo que te gusta, lo que, lo que, lo que amas, y ella ama el derecho, ama el, el proceso penal. Pero como dicen algunas personas que ella se exalta mucho, como dije anteriormente, se le sube un poco el ánimo. Entonces, tiene que tener un poquito de cuidado a Jenny Berenice para que después no, su, no vuelva a ocurrir este tipo de, de, de escenario, ¿no? de espectáculo en, la, en, el, en el Ministerio Público, y más, en, en, en, lo, en estos casos, y más cuando ella es la, prácticamente la encargada, porque Miriam Germán es otra cosa, pero ella, junto con Wilson Camacho, es la que está encargada de llevar el proceso contra todos aquellos que estén implicados en algún caso de corrupción, entonces, ya sea de este gobierno o de la anterior, o sea, que tiene que tener cuidado ahí, a mi entender, Jenny Berenice, debe seguir haciendo su buen trabajo yo yo estaría en contra de que la quiten de ahí, ¿eh? porque hay mucha gente que dicen, que hay que quitarla, no, no, no, no no hay que quitarla, pero que tiene que controlarse un poco, yo sé que a veces son cosas que se le van a uno de la mano. yo te lo puedo decir porque yo lo he vivido y, y lo he sufrido en, en carne propia pero hay que tener... Ella tiene mucha, mucha de, adrenalina. De tiene... Hay que tener compostura y para, para estar ahí. En el, y ella lo sabe, pero hay que recordarse. Ella tiene mucha adrenalina. Y sí, sí. al momento de, de... Se sube. Como sí. ella conoce los derechos, porque imagínate. ¿no? Sí, sí. no y si, es, y si eso es ella, imagínate una, una, una como ella, pero masculino o sea, un hombre. O sea, bueno, yo yo que he visto casos de los... De los jueces, de los abogados en, en los tribunales, de verdad, mira, es. es no hay servicio también. Es tremendo. No, bueno, lo vimos en el caso de Emily, es, sí. recordamos el caso de Emily. Vimos a Hopperman y vimos a la señora eh, que defendió, la abogada que defendió ah, a, Marlene, a Marlene, que es Marlene. muy buena, ¿eh? No, aunque defendió a Marri, no, no, no podemos quitar el sol, eh, eh, no podemos poner el sol con un, un dedo. La, la mujer defendi, eh, hizo un trabajo, para mí, bueno, como abogada, no como defensora de Marri, no, como abogada, lo hizo bien. O sea, una cosa, de verdad. Hablamos de Ingrid Hidalgo. Ingrid Hidalgo, así es. Dura, muy dura. Du muy dura, sí. Entonces, mujeres así, en derecho, de verdad. De, de verdad te pone a temblar y sí. por eso Jenny Berenice está ahí, para dar persecución contra todos aquellos que hayan cometido o, quienes, o, quien, o, o contra quienes tengan una acusación de corrupción, ya sea de este o del pasado sí. gobierno.